Hola, mi nombre es Marta de Miguel, soy coordinadora de la asignatura Comunicación de Marketing Interactivo del Máster en Comunicación de la Salud y profesora junto a Natalia papi Galvez. Durante las próximas semanas vamos a guiar tu aprendizaje a través de Aula Virtual. El marketing planifica la actividad empresarial en función del mercado y de las necesidades de los consumidores. Se ocupa de desarrollar nuevos productos o servicios, de conseguir beneficios económicos o sociales y de mantener o ampliar una demanda. Y para todo ello se apoya en la comunicación. La comunicación es uno de los pilares del marketing mix y su principal función es conseguir la interacción entre la organización y sus públicos mediante el intercambio de información de valor. El tratamiento de la información y su difusión es sustancial en un sector como el de la salud, sobre todo en la actualidad, donde un 43% de la población española recurre a Internet para autodiagnosticarse. Por eso, la gestión de la comunicación de marketing en el sector sanitario no es solo una cuestión comercial, sino de salud pública. En esta asignatura nos centraremos en analizar los contenidos que elaboran las organizaciones y en crearlos de manera responsable y sostenible para generar relaciones estables con los públicos. Para conseguir este objetivo, en el temario se abarcan temáticas como el comportamiento del consumidor, los factores tecnológicos que influyen en la relación con el usuario, cómo se planifica una estrategia de comunicación y cuáles son los contenidos y las técnicas para conectar con el público. La evaluación de la asignatura tiene carácter teórico-práctico. El 50% de la calificación estará compuesta por trabajos y prácticas y el otro 50% por un examen final teórico. Durante las próximas semanas compartiremos inquietudes en torno a la comunicación y el marketing. Te invito a que consultes la guía de estudio de la asignatura para ayudarte a organizar los tiempos de trabajo. Aunque para cualquier duda estaré a tu disposición a través de aula virtual, el correo electrónico, las videoclases y las sesiones de videotutoría. ¡Que disfrutes de la asignatura!